Nunca me detengo, siempre en movimiento Loco por la música, vivo en el momento Mi vida en pedazos, tratando ni los cachos. Traigo el fuego en mi corazón, no me importa el costo Sigo avanzando, siempre pa' adelante Siempre con retos, nunca contratado Mi palabra ley, nunca hago pacto Vivo al límite, a veces en arrebato Voy uniendo los trozos, formando trazos no me importa lo que pase, siempre doy el paso. Soy un luchador, un guerrero sin descanso. Soy el rey de mi destino, nunca me detengo. La vida me ha dado golpes y nunca me rindo. Tengo la mente clara, el corazón la atiendo. La vida me ha dado golpes y nunca me rindo. Tengo la mente clara, el corazón la atiendo.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 pa' adelante siempre contrato, nunca contratado, mi palabra le ley, nunca hago pacto, vivo al límite, a veces me arrebato, voy uniendo los trozos formando trazos, no me importa lo que pase, siempre doy el paso, soy un luchador, un guerrero sin descanso, soy el rey de mi destino, nunca me detengo, la vida me ha dado golpe y nunca me rindo, tengo la mente clara, el corazón latiendo, la, la vida me ha dado golpe y nunca me rindo, tengo la mente clara, el corazón latiendo, la voy uniendo los trozos formando trazos, no me importa